¡Acción! Si me quieres un poquito, dímelo aunque sea en fax. Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos. ...y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Un dato curioso. La crítica considera a la mitad de la obra de Ricardo Arjona... ...como de baja o nula calidad. El problema es que no se ponen de acuerdo en cuál mitad... Pero no me deja en paz ni un rato En plena reunión familiar la morra a mis zapatos Y los arañazos en mi espalda Los especialistas han decidido catalogar a Ricardo Arjona Dentro del género música de protesta Cuando él canta, protestan los vecinos, protestan los perros Mi novia siempre tiene Plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca hubo en sus labios un quizás y aunque la analogía ya está, en la vida, sabrás que te hablo solo a ti. <tose> <mi mamá>. <tose> <tose>